Vale, ¿qué veis nuevo en el diagrama? Un manager de entidades de IA, por ahí. ¿Alguna cosa más? Se han separado las entidades de la entidad principal que teníamos jugado? jugador. ¿Se han separado las entidades del jugador y las entidades no de ella? Si así, están como... no, el mismo no exactamente, no exactamente, no se han separado. Quiero decir, el manager de entidades sigue gestionando todas las entidades. Sí, es un... de... en entidades de... Efectivamente, esto es un cuadradito negro, ¿no? Y eso es un cuadradito blanco, ¿verdad? ¿Sabéis cómo se llaman a esas cosas? Agregación y composición, correcto. ¿Cuál es la composición y cuál es la agregación? Composición es el negro, agregación es el blanco. ¿Diferencia? Eh, la composición crea el objeto donde lo compone. la agregación te lo por Vale, la diferencia es, composición significa que los objetos de los que estás compuesto te pertenecen, son tuyos. Forman parte de tu memoria. Agregación significa que no, que accedes a ellos, pero no son tuyos. ¿Vale? Esto es lo que pasa aquí. Aquí el manager de entidades posee las entidades. Aquí está la array de entidades, se define aquí dentro. Aquí no, el manager de entidades de IA no posee las entidades, tiene punteros a entidades que posee realmente el manager de entidades. Y esto es relevante verlo en un diagrama, porque eso significa que si yo ahora tengo un error borrando entidades, creando entidades o cosas de ese estilo, voy a venir aquí y no aquí. Porque en teoría, este de aquí no posee las entidades, no puede borrarlas, no puede añadirlas, no puede hacer cosas, lo hará este. Si tengo un error con el acceso a las entidades de IA, vendré aquí. Solo con fijarme en este cuadradito, ya sé quién posee qué quién es el responsable de... Este es el responsable de las entidades, ya eso lo sabíamos de antes, ¿vale? Pero cuando tenga más cosas, en un diagrama grande, tengo que saber dónde están las responsabilidades. Y sobre todo, una de las más importantes responsabilidades en el código es la responsabilidad de poseer los datos, que es por eso que hemos creado managers. Esta es una de las más grandes, porque los datos los accede quien los posee, el manager de entidades, pero también los acceden otros. Aquí... Manager de entidades de IA usa test, usa entidades, pero lo hace a través de un puntero, que es lo que pone aquí. Tenemos un vector de punteros, de modo que accede a los datos, pero no son suyos. No los puede borrar, no los puede crear, no los puede gestionar, solo puede acceder a ellos, leer y escribir en todo caso. ¿Vale? Bien, Hasta ahí tenemos claro cómo funciona el sistema, seguimos teniendo los sistemas de antes... No hay nada nuevo ahí. Siguen operando en el mismo orden de antes. Vamos a ver en qué, es, en qué cambia eso de tener un manager de entidades de IA. Yo tengo aquí el manager de entidades de IA, que es este código. vale. Manager de entidades de IA de repente tiene aquí un Define Component Pointer Array Structure Size. Es largo, eh. pero más o menos descriptivo esto nos podemos imaginar como decía antes que genera un array de punteros de hecho eso, aquí donde lo tengo en las estructuras es esta de aquí abajo, la última ¿vale? puntero al final del array array de punteros que es repetir n veces un puntero null n veces un null de puntero, ¿sí? esto es lo que tenemos Así que el manager genera aquí para un total de max entities punteros llamados subrayado IA pointer array. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿de dónde saco el max entities? De uno de los includes, básicamente. Aquí tengo un man entity y un man structure. Y entonces aquí tengo el max entities igual a 10, que está en el punto h.s de mis entidades pero me refiero eh, ese lo usas también para sí, ese está usado en distintos sitios evidentemente ahora mismo sí, tengo el mismo número de entidades en total, o sea, no es que haya creado el mismo número, en total luego, luego tengo tres, pero tengo espacio para 10 y tengo espacio para 10 punteros en realidad debería de tener espacio para 11 punteros por lo que, porque en el array de punteros necesito tener un null al final. Pero bueno, no voy a tener 10 entidades de IA, o sea que tampoco es un problema. Y para ser exactos no recuerdo si esto genera ese espacio o no. Porque genera n, así es que tengo n y no n más 1. Bueno. Aquí podría poner maxentities más 1 si quisiera asegurarme de que puedo tener las 10 entidades como IA y un null al final, pero no pasa nada porque no voy a tener 10 entidades de IA. Bien, vamos a cómo funciona esto. Resulta que aquí hay un init, y el init lo que hace es, primero me inicia nuestro puntero al final del array, que venimos usando habitualmente para poder insertar cosas al final de nuestros arrays, fácilmente, y a continuación hace esto, que dice aquí poner todos los valores del array a null ¿por qué hago esto? vale, cuando inicie el juego en principio estarán a null la primera vez que inicie el juego entonces, ¿ves? por si quiero jugar otra partida esto habrá sido usado y ya no será null entonces lo vuelvo a poner a null eh, mirad este código a ver si entendéis ¿Cómo funciona esto para poner todas las entidades a null. ¿Se ve un poco oscuro o me lo parece a mí? No, esto. Vale. Aquí se verá mejor. Mucho mejor ahora, ¿no? Así. Ahora lo veis, antes se veía poco, ahora se ve algo. Quiero que leáis este código, que intentéis entender lo que hace y que me preguntéis dudas al respecto de lo que está haciendo ese código exactamente, porque ya sabéis que lo que está haciendo es rellenar con ceros, pero pensad en cómo lo hace. Pone un solo cero. Va copiándolo de uno en uno. Eso es. Hace un dibujito. Si yo tengo que rellenar todo esto con ceros, yo lo que hago es que pongo un cero aquí y hago que HL tenga la dirección de esta posición. A continuación hago que DE tenga esta posición. Y a continuación, necesito esta cantidad de ceros porque ya he puesto uno aquí. Esta cantidad de ceros aquí son 5, así que pondría BC igual a 5. Y llamo a el EDIR. Y el EDIR lo que hace, como sabemos, es copiar de HL a de y luego incrementar. Así que copia este 0 aquí, y luego pone HL aquí y de E aquí. Y en la segunda iteración copia este 0 aquí. Y pone HL aquí y de aquí. Y en la tercera iteración repite. Y HL aquí y de aquí. Y así va copiando un solo cero todo el rato por la memoria. Pero por eso tengo que copiar con un menos 1, porque he puesto un 0 al principio. Ya no. He dos. Si no pongo ese menos 1, copio un 0 de más. Puedo borrar cosas. Cuidado. ¿Vale? ¿Se entiende el proceso? Es un clásico truquete para rellenar con un valor de repente esta función no tiene red hay otra función debajo y ahí pone beware cuidado ¿qué es lo que está haciendo esta función? ¿el? Ahorras un nivel de stack? no, no te lo ahorras porque realmente si te han llamado, te han hecho call, ya han almacenado en la pila de acción de retorno tienes que hacer red No, es que tú no tienes que... Ah, bueno, en lugar de llamar a la función, dices... Te refieres a la de aquí abajo. Vale, esto es un truco sucio, llamémoslo así. Es un truco sucio, pero para que lo veáis. vale, Porque estamos muy acostumbrados a pensar en funciones como cosas aisladas. Pero en realidad todo se traduce a código máquina y el código máquina es continuo en memoria. Entonces esto es un truco, yo termino esta función y cuando termino, si os fijáis, aquí dice devuelve en hl el puntero al principio del Array. Entonces yo cuando termino aquí, hl no está apuntando al principio de la Array, hl estará por aquí, al final, el principio es este. sí Entonces no puedo devolver ese hl si lo que quiero es el del principio del Array, lo que tendría que hacer es hacer un, L, un ld aquí de hl para poner el puntero al principio de la Array. Casualmente eso es lo que hace la función getArrayHl, que viene justo detrás. Entonces yo lo que puedo hacer es este código replicarlo aquí y aquí o simplemente lo borro de aquí y como el código continúa ejecutando continúa por esta función de aquí y reutilizo este trozo de código tanto cuando me llaman aquí como cuando termina la función de arriba y por eso he puesto este comentario de beware, oye esta función de aquí debajo hace falta que esté a continuación, no me metas código aquí en medio que la lías ¿vale? Bien, podría haberlo hecho más bonito quitando esta cabecera, metiendo esto aquí, en fin, para más limpio. Pero para que lo veáis, ¿vale? Estos son típicas optimizaciones que uno puede hacer. Bien, ahora hay aquí un añadir. Que este añadir es el que me permite añadir una nueva entidad a mi array de punteros, porque yo hasta ahora lo único que he hecho es inicializar un vector, un array de punteros a null, todos los punteros a null. Eso está bien para empezar, pero luego tendré que poner algo que no sea null. Tengo que poner cosas en esos punteros. Entonces eso lo hago con añadir. Y este añadir, echarle un vistazo y decidme si lo entendéis. ¿Dudas? ¿Qué no entendéis? En principio lo único que haces es cargar en IX la L. En IX la L, dices. Sí, claro, claro. ¿Dónde? ¿Qué línea dices? En la 79, la 80. Lina 79, la 80. Meto en HL el puntero al final. Y a continuación cargo en A lo que hay en la parte baja de IX. ¿Vale? Y esto es así porque aquí pone que como input yo recibo en ix el puntero a la nueva entidad que quiero añadir. Entonces, para añadir, lo que tengo que hacer es meter lo que hay en ix en la última posición del array, ahora mismo. ¿Sí? Última posición del array, es donde está hl, pongo en a la parte baja de ix y la copio a donde apunta hl. Incremento hl para apuntar a lo siguiente, copio en a la parte alta de ix y la copio nuevamente a donde apunta hl, un byte y otro byte, y siempre en little endian primero la parte baja, luego la parte alta, esos son los dos bytes del puntero, y a continuación incremento una vez más hl para haberle sumado 2, para que esté apuntando a la siguiente posición, siguiente puntero que debería en el array y actualizo puntero al final, ¿sí?, Sencillo, ¿no? Bien, pues esto es prácticamente todo lo que necesito para tener un manager que gestiona un vector de punteros inicialmente, porque luego viene la segunda parte y es, no está hecho aquí, pero cuando yo quiero eliminar entidades tendría que ir a esos punteros, quitarlos y cosas de ese estilo, ¿vale? Eso no está hecho, pero tenemos la parte inicial. Bien, visto esto, ya vemos cómo va el manager de entidades. Entonces, ahora... Podemos ver cómo cambia eso nuestro sistema de control de entidades. La función de update de entidades de IA, ahora ya no recibe un puntero como recibía antes al vector general de entidades, sino al array de punteros a entidades, de modo que ahora tiene un array que apunta a todas las entidades de IA. Ya no tiene que ir preguntando si una entidad tiene IA o no tiene IA. Todas las que recibe tienen IA, porque recibe un puntero a las entidades de IA, directamente. Y además, ahora tampoco necesita un contador, porque el array está terminado en NULL. De modo que yo voy recorriendo entidades hasta que encuentre un NULL. Aquí veis que meto en HL, y esto son cosas que no están cambiadas bien, porque aquí pone X, ¿Vale? Meto en HL la dirección que ahora es del vector de, del array de punteros. Y lo que hago en el loop es, primero cojo el siguiente puntero. Cargo en DE, como veis, hl cargo la parte baja, incremento la parte alta. Y entonces ahora tengo en DE el puntero a la entidad. Porque como estoy cogiendo de un vector de punteros, acabo de cargar un puntero en d y ese es el puntero a la entidad. Ya estoy apuntando a una entidad. A continuación compruebo que ese puntero no sea un null pointer, porque si acabo de cargar un puntero a null he terminado. ¿Cómo lo compruebo? Me meto en A la parte baja, le hago un OR con la parte alta y este OR solamente va a dar cero si tanto E como DE son cero, en cuanto haya un solo bit A1 en la parte baja o en la parte alta, ese OR ya no da cero. De modo que esto solo da cero si DE es un null pointer. Si eso ha dado cero, red. Termino. ¿Vale? A continuación, ahora ya sé que DE no es un null pointer, me lo paso a IX. ¿Por qué? Porque mis funciones normalmente de IA trabajan con IX. De modo que me paso el DE a IX y a continuación hago lo que tenía antes, que no he cambiado porque ya os dije que esto era ejercicio para casa y que deberíais hacerlo vosotros. Así es que aquí tengo un me cargo el estado de la IA y hago mi búsqueda de cuál es este estado para hacerle call. ¿Sí? Pero ahora ya no compruebo si mi entidad es no AI porque mis entidades son todas de IA. Estoy haciendo un vector, tengo un vector de arrays de punteros a entidades. Y loop. No hay más. Veis que se queda el bucle mucho más sencillito voy cogiendo puntero, es null No, pues me lo paso ahí x, llamo. Todo esto está muy guay, pero luego tiene sus complicaciones como... ¿No surge ninguna duda al respecto de esto? Una no, no sonríe. Claro, yo se supone que tengo un vector de punteros a entidades, recorro el vector de punteros a entidades. Sí, pero no de lo que puedo hacer en un futuro, sino... Nadie se pregunta cómo he decidido el vector de punteros a entidades. ¿Cómo decido cuando tengo que añadir a IA una entidad? Pues claro, yo crear entidades nuevas, ¿quién lo hace? Si nos volvemos aquí al diagrama, el que crea entidades es el Entity Manager. El que gestiona entidades de IA es el Entity Manager AI. Aquí hay una flechita que indica que hay una asociación, es decir, que este usa este, evidentemente. Pero, ¿cómo sabe el Entity Manager cuando yo llamo a un create que esa entidad se la tiene que pasar al Entity Manager AI para que la añada al vector de entidades? Ahora lo tengo, ¿sí? Un manager para el enemigo. ¿Un ¿Cómo sabe que tiene que añadir lo que tenga que añadir? Esa es la pregunta, porque, entre otras cosas, ahora tengo que tener un manager de entidades de IA, pero puedo tener por separado de entidades físicas, puedo tener uno de, col de colisionables, puedo tener uno de, de recolectables, puedo tener cosas por separado. Claro, porque, bueno, por ejemplo, cuando creas un elemento, sí. Tengo una función para crear ese elemento. ¿Sí? Sí, si voy a crear una llave tendría render y físicas pero no añadiría IA. Pero eso ¿dónde lo especifico? Lo pongo yo a mano, ¿dónde? ¿Y cómo lo compruebo? La entidad tenía un campo especial para el comportamiento pero ese campo era específico del componente de IA. El campo sigue existiendo, pero es un campo que yo uso para IA. No lo uso, por ejemplo, para decidir si es físicas o si es colisionable o si es recolectable. ¿Puedo utilizar ese campo y decir, es una entidad de IA? Sí, pero ya he visto que lo he quitado. Ya no tengo un, es entidad de IA o no es de IA. Dime. También te podrías hacer, Podrías un campo en la, en la Sí. un campo en la entidad que fuese la función que añade, y si quiero que se añada a varios, porque claro, mi entidad, mi entidad no tiene por qué ir solamente a IA, puede ir a IA, física, colisionable, puede ser varias cosas. Porque os recuerdo, estamos en un modelo entidad componente sistema, solo que hemos decidido que las entidades tienen todos los componentes, pero aunque los tengan todos, no los tienen por qué usar todos. Solamente eso nos ayuda con el layout de memoria, para que sea más simple, pero no con la lógica. La lógica es igual que en un ECS convencional. ¿Cuál es la forma más fácil de saber a dónde tengo que añadir cada entidad? Si tengo más managers como estos. La forma más fácil y más lógica. La más normal. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago que el manager de entidades decida genéricamente, vale, me han dado una entidad nueva... Esta tengo que pasársela para que le añada al vector de punteros a al de física y al de colisionables. ¿Cómo lo hace? Cada manager tiene una función para comprobar si la entidad... Vale, eso significaría que para cada entidad llamo a todas las funciones, cosa que suena un poco raro, y lo segundo es cómo comprueban ellas que su entidad le vale, que es lo mismo que tendría que haber hecho el otro. Sí, correcto. Es el responsable de crearlas. Es el único que tiene la composición aquí. de llamar a los ads. Sí, correcto. Pero si el problema sigue siendo el mismo. El manager llama a los ads de otras entidades. Aquí ya hay una asociación. El manager llama a los, a los demás. Pero ¿cómo sabe a cuál tiene que llamar? Esa es la pregunta, porque ahora solo hay uno. Pero ¿cómo decide cuándo para una entidad que se crea llamo a IA y cuándo no? ¿De qué forma? Lo decido ¿Cómo lo sé? Esa es la pregunta No, pero el manager tiene una sola función create A la que yo llamo todas las veces Y esa es genérica para todos los componentes que tenga Una estructura de datos que guarde la situación del juego. Claro, según la situación del juego, le dice al manager de entidades la, cómo configurar las entidades. Suena complicado, ¿eh? Así si a priori una situación de juego para decidir cómo configuro las entidades, eso significa que cada entidad que se cree, se le llama a otros según la situación del juego. O sea, que puede ser de ella o no, según si la creo dos segundos o tres después, suena complicado. No sabría muy bien ni si puedo hacerlo. Un parámetro que te diga dónde la vas a poner. ¿Cómo llamarías a un parámetro así? ¿Cómo llamarías a un parámetro así? Uh -huh. ¿El poliformismo? ¿Querrá decir el polimorfismo? <risa> que eso era parecido, pero no es igual el poliformismo que el polimorfismo. <risa> <risa> Me gusta porque, ¿sabéis? Os hacéis unas complicaciones tremendas para algo que cuando lo veáis vas a decir, vaya tela. Voy a irme al game, ¿vale? Mi manager. Y aquí mi manager... Uh, el game no, porque es el, el de entities es el que crea, me he ido a donde no debo entity AI voy a poner el código del manager de entidades para que veáis el create, si está A ah, me he ido el de AI, vamos a ver si me voy a donde debo hoy mirad este código y decidme cómo lo hace a ver si, si eso os da una idea. Básicamente, es tan sencillo como que para que sepa qué entidad pongo un campo tipo. Buena pregunta. Cuando tengas una entidad que tiene que ir a varios tipos, ¿no? ¿Qué hago? Varias. Bien, el campo tipo podría ser de dos formas. El tipo 1 son entidades que tienen IA, el tipo 2 son entidades que tienen física, el tipo 4 son entidades que tienen IA y física. Podría hacerlo así. Pero, en realidad, la forma de hacer eso y de hacerlo más o menos bien, no sé si os habéis fijado que aquí hay un AND, este AND está ahí porque, voy a ver si lo tengo puesto en el código, vale, no lo tengo puesto ahí, vale, fijaos en cómo defino los tipos de componente. ¿Por qué hago eso así? No lo tengo explicado, lo cual me viene bien. Dime. Estoy utilizando los bits individualmente. Tengo un byte, el byte son 8 bits, y para mí el primer bit, el más bajo, significa que tengo IA o no tengo IA. El segundo bit significa que tengo render o no tengo render. Y luego el tercer bit, que vale 4, es el que significa si tengo física o no tengo física. Y luego me he definido una entidad por defecto que tiene render y física, ¿vale? Que no tiene IA, la entidad por defecto tiene render y física. Y lo hago con esto, que es un OR. Porque lo que estoy haciendo es hacer un OR de dos bits para que los dos bits estén a uno, simplemente. Esto es un bit, esto es otro bit, esto es otro bit. Si les hago un OR, tengo dos bits encendidos y así tengo una entidad que tiene dos componentes. Usando los bits. Y por eso luego compruebo con un AND. Porque cuando hago un AND para saber si tiene IA, me pone a cero todos los bits menos el de IA. Si el resultado no, es cero, no tiene IA. Si el resultado no es cero, es que tiene IA. Dime. Sí, esto podría haberlo puesto en binario. Yo Esta es mi costumbre de usar hexadecimal, ¿vale? Pero yo podría haber hecho así. Sí. Y lo veríais más claro si hago esto. Que es 1, 2 y 4. ¿Sí? Y eso es lo que hace que cuando yo haga un OR de render y physics, como render tiene este bit a 1 y physics este, los dos esos estarán a 1. Y mi tipo de entidad será con esos dos bits a 1, el de render y el de física ¿Sí? Pues eso... Es lo nuevo que tengo puesto ahí. Hay alguna cosa nueva más. Si os fijáis en esta, en este fichero, veréis cosas nuevas. Primero, esto de aquí. Fijaos en esa macro. ¿Qué hace esa macro? no es muy complicado lo que hace realmente, ¿no? Crea una constante a la que le asigna el valor de la constante off, que significa offset, y a continuación actualiza offset, sumándole size, que es lo otro que le pasamos. ¿Para qué sirve esto? Sirve para esto de aquí abajo. Yo antes tenía puesto aquí a mano el component type igual a 1, no sé qué igual a 2, no sé qué igual a 3, no sé qué igual a 4. Pero eso... Es muy error prone, que se llama. Es muy fácil que del 4 me salte al 6 y yo no vea que me he dejado el 5 en medio. Y la líe, porque si hago eso, a lo mejor me puedo tirar un montón de rato sin darme cuenta de que he cometido un error tan simple como no poner el 5 en el medio. Para evitar eso, me he creado una macro que es la que asigna a cada una de estas constantes de aquí su valor. La primera constante, esta de aquí, será igual a 0, que es lo que vale off al principio. Y esto es lo que esa constante ocupa de tamaño, un byte. Le sumo uno y por tanto aquí a edx ya cuando haga igual a off, off ya valdrá 1 Y le sumará 1 y aquí y será igual a 2 y off valdrá uno más. Y así tengo un define offset que queda más claro lo que estoy haciendo y que ya me asigna el valor a cada una de lo que toque directamente. Si yo ahora las reordeno, no tengo que ocuparme de cambiarles el valor a mano como hacía antes. Yo las reordeno y ya está. Ellas solas se autocalculan por la posición que ocupan. No hay más. Eso es una forma de usar las macros para ganar un poco de tranquilidad mental y facilidad a la hora de trabajar. Aquí tengo otro ejemplo de uso de macros que no hemos visto. Y es para asegurarme de que no me pasa algo que nos ha pasado en el pasado que ha sido actualizar la macro de definir una entidad y al actualizar la macro dejarnos algún parámetro sin poner. Para asegurarme de que yo cuando llamo a esta macro lo hago con todos los parámetros, hago esto de aquí. nArg hace que esa constante de ahí tome el número de argumentos y aquí hago un if que simplemente hace la resta con 9 y eso dará 0 false o cualquier otra cosa true. ¿Vale? Si da 0 es false, esto no se ejecuta, se hará esto, que es lo que tiene que ser, y cualquier otra cosa da error. Así que si yo le paso 8 argumentos, 10 argumentos, 12, eso da error. Y así ya sé que he metido la pata, que no le he pasado el número de argumentos correcto. Es una cosa muy sencilla de hacer, pero viene bien para evitar detalles, ¿vale? Tenéis alguna macro más que he hecho aquí como para crear enumera enumeraciones, por ejemplo. Es similar a la del offset de arriba, solo que aquí crea un offset con nombre y hace lo mismo de ir sumando uno, ¿vale? Así puedo crear enumeraciones, bueno, yo tenía una aquí, la enumeración, ¿vale? Como veis, de los estados que usaba antes de la IA y ahora es más fácil, yo pongo def enum no sé qué y a continuación enum enum enum, enum y ya está. Queda más claro lo que estoy haciendo. Este mismo patrón lo he, aplica lo he aplicado aquí al patrol, y ahora veréis que el patrol queda más claro, porque me he creado unas constantes que lo que hacen la primera simplemente es definir la etiqueta, pero queda más claro pongo def patrol para saber que estoy creando una patrulla en lugar de poner una etiqueta. Y a continuación def point, lo único que hace es poner un punto de B. Pero queda más claro poner def point porque sé que estoy haciendo un point de una macro. Y este de aquí es el que es más útil porque el end patrol lo que hace es ponerme el valor del invalid que ponía antes y me pone el valor del puntero al patrol 1 Sí. Esto, esto cumple dos funciones. ¿Vale? Todas estas macros cumplen dos funciones. Hago el código más claro y evito errores. Porque utilizando esto, ya hay muchas cosas en las que no voy a cometer yo errores. Por ejemplo, yo aquí estaba poniendo a mano el byte del inválido no sé cuántos. Imagínate que tengo 10 patrullas y cambio ese byte inválido por lo que sea y luego tengo que hacer retoques a las patrullas. Si... Me voy aquí y le hago el retoque en el end patrol, ya se lo he hecho para todas. Y ya no tengo que tocar nada aquí, si no, tendría que tocarlo en todas. Me dejo una, no lo hago bien, la lío. Con lo mismo que pasaba con las constantes, que las tenía como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me salto una, la lío. ¿Vale? Entonces, esto permite automatizar todo ese trabajo, tardo menos, lo veo más claro, y me ahorro errores potenciales.